Estando en el buscador, tipiamos Loom, buscamos ese link para entrar, hacemos clic en ese botón y nos registramos con alguna cuenta de Google y también puede ser la cuenta web. nos aparecen términos y condiciones en inglés si vamos hacia abajo aparece el botón i agree en azul que lo podemos aceptar acá nos, nos pide que pongamos una opción podemos poner como profesor o para uso personal Continuamos. Si ponemos otro nos va a pedir opción y si no podemos poner para nuestros amigos, familias, etc. Elegimos una opción. Podemos tanto descargar la aplicación en nuestra computadora o una extensión en Chrome. Vamos a elegir descargarla en nuestra computadora se descarga Si elegimos la extensión, se coloca en la barra de direcciones con el icono de Loom. Y una vez descargada, la instalamos. Ese es el icono de acceso a Loom. Hacemos doble clic para empezar a capturar en el flotante la podemos mover y aparece nuestra imagen podemos optar por capturar y además que aparezca la cámara web que aparezcamos nosotros las dos opciones podemos optar solamente captura y también solamente la cámara web Tenemos la opción de elegir con o sin video, con o sin cámara y con o sin micrófono. Con el botón rojo comenzamos la captura. En general aparece un conteo que dice 2, 1 y comienza a filmar, a, a capturar. O si no nos fijamos en el botón rojo de la izquierda, el cuadrado, que aparece en un rojo fuerte, quiere decir que está capturando. La imagen, nuestra imagen, la podemos mover por pantalla. También la podemos agrandar si necesitamos. Y también podemos hacerla completa en la pantalla, tocando el cuadrado. Esas son las opciones. Es una ventana flotante que podemos mover. La barra flotante de la izquierda nos permite... Detener la, la captura cuando ya terminamos. Hacer una pausa en nuestra captura para luego continuar. Eliminar nuestra captura. Y hacer señalizaciones en nuestra pantalla. Tocamos Done cuando no deseamos más usar el lápiz. Y continuamos capturando. El botón rojo es para detener la captura. Cuando terminamos, se abre la página de Loom, donde está el video que nosotros capturamos. Le podemos cambiar el título. Lo podemos descargar en nuestra computadora, podemos hacer una copia de ese video, duplicarlo, podemos eliminarlo y podemos compartirlo. Lo podemos compartir con un link, con un enlace, por mail, por whatsapp, lo podemos incrustar dentro del blog, lo podemos mandar por mail. Ese es el link que se copia también. También en el mismo loom podemos editar el video. Vamos a hacer clic en la tijera. Podemos elegir, por ejemplo, recortar el principio o el final. Ponemos donde dice comenzar a recortar, comenzar a editar. Movemos dentro de la línea de tiempo donde necesitamos cortar o eliminar. Cuando lo seleccionamos, ya lo podemos eliminar. Publicamos los cambios. Una vez publicados ya lo podemos compartir.